Hola y bienvenidos de nuevo Hoy les voy a mostrar 6 útiles e increíbles trucos utilizando pintillos Supongamos que tenemos una bolsa como esta con algo de su contenido todavía y la queremos sellar lo que vamos a hacer es esto abrimos un corte a uno de los pitillos así ¡Tran! lo que voy a hacer es a colocar un pitillo de esta manera y lo voy a enrollar acá voy a enrollar la bolsa sobre el pitillo luego tomo otro pitillo y lo coloco de esta manera Y de esa forma, nuestra bolsa queda completamente sellada. Podemos hacer que no entre ni salga ningún tipo de aire utilizando este método. Para guardar comida, lo voy a guardar en una bolsa Ziploc y voy a cerrar. Casi toda la bolsa dejando un pequeño espacio para meter un pitillo. Ahora lo que voy a hacer es a succionar el aire. Y cierro rápidamente. Y de esa manera la comida queda sellada al vacío. ¿Qué les parece mi experimento? en el que sacar salsa de tomate de la botella se vuelve muy difícil porque ya no queda casi, pero todavía queda así que lo que vamos a hacer es a meter un pitillo y de esta manera ya sale más salsa de tomate, mucho más fácil y podemos sacar la salsa de tomate que nos queda supongamos que tienes un collar puede ser de oro de plata de lo que sea pero no quieres que se enrede lo que vamos a hacer para evitar que se enrede es meterlo en un tubo de esta forma De esa manera se va a mantener completamente desenredado y listo para la ocasión. Cuando tú colocas tu pitillo dentro de una soda ocurre que se intenta salir. Para evitar que esto pase, lo que vamos a hacer es a voltear un poco esta lata. De tal manera que la lata sostenga el pitillo. Y de esta manera el pitillo ya no se va a salir. Lo que vamos a hacer para esto es aplanar un poco la punta de del de el pitillo. Y luego vamos a recortar en ángulo.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 Vamos a probar cómo funciona. <risa> ¿Por <qué> pasa esto? <risa> Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.